Bienvenidos a un nuevo episodio de Naturalmente Pod. En este programa charlamos del nudismo. Llevamos la curiosidad a la naturalidad. Sin miedos, sin vergüenza y sin censura. Desmitificándolo y mostrándolo como es. Algo natural. Hoy el programa me hace mucha ilusión porque ha sido la primera invitada del programa que ha, pues, ha propuesto su participación poniéndose en contacto conmigo por las redes sociales. Además, es una persona a la que ya tenía en mente invitar, ya que la he escuchado previamente en alguna de las charlas nudistas organizadas por las asociaciones y donde me ha llamado poderosamente mm, su participación por la fuerza de sus palabras y la actitud completamente entregada para que la participación de la mujer aumente. Bienvenida, Carmen, ¿qué tal? Hola, Rubén. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y todos los que estáis escuchándonos. Pues sí, muchísimas gracias y me sonrío con tu entrada porque efectivamente he sido yo, aunque los dos teníamos muy claro que queríamos eh, contactar, he sido yo la que, la que me he lanzado. <risa> Quiero... Pero bueno, sé, sé, sé que tú también lo tenías presente, así sí. que... Quiero concretar que Carmen es sexóloga, fundadora del Grupo de Mujeres que pertenece a la Asociación Valenciana AMBA, y aunque también ha vivido unos cuantos añitos en Madrid y también ha sido socia de la Asociación Madrileña ADN. Pero creo que es mucho mejor que no lo cuentes por ti misma. Cuéntanos un poquito de ti, Carmen. Perfecto. Bueno, pues vamos a ello. Efectivamente, mi nombre es Carmen. Actualmente vivo en Valencia. Pero he vivido en varias ciudades a lo largo de, de toda mi vida, pasando por Madrid, San Sebastián, Segovia y ahora, de momento, Valencia. Digo de momento, porque seguramente no será mi destino definitivo. Eh, me considero un poco nómada. <risa> Profesión. Bueno, pues efectivamente, que acabas de decir, ¿eh? soy terapeuta sexual, de género y pareja. Me dedico a trabajar... Fundamentalmente, con mujeres. Eh, imparto con ellas talleres de educación sexual y género. Eh, estos los realizo también en, en, en Valencia actualmente. Lo estoy haciendo en la Universidad de Ciencias Sociales, en asociaciones feministas, y también colaboro con, con una ONG eh, dando talleres de salud sexual con mujeres migrantes. Uh -huh. Este es, actualmente, lo que estoy haciendo desde que llevo los tres años que estoy en Valencia. Eh, vivo sola desde hace años, no tengo pareja. Uh -huh. eh, con respecto a esto, y como sé, como sé que te gustan las frases, sí. porque te llevo, te llevo siguiendo en, todos, en, en todas tus entrevistas... Se agradece. Pues, eh, te voy a decir una frase que no sé si viene, pero aquí, pero que me con, con respecto a, a, lo de, a lo de que vivo sola, ¿verdad? Uh -huh. eh, hay una frase muy bonita de mi profesor de yoga que dice: cuando reconozcas que la soledad es un tesoro, dejarás de sentirte sola. Uh -huh. eh, eh, ¿A qué viene esto? Bueno, pues porque realmente, eh, pues eso, vivo, vivo muy bien <risa> sola. <risa> Y me, y me identifico mucho con la felicidad y la soledad, ¿de acuerdo? Uh -huh. <ríe> ya, quería añadirla. Y seguramente sí. te rodees muy bien. de, de, de en tu entorno social <ríe> seguro que, que te estás muy bien rodeada. ¿Qué tal llevan este tema de que seas nudista? Bueno, vamos a ver. Eh, mis primeras experiencias con, con el nudismo, mmm, eh, fue ya... hace ya bastante tiempo. ¿eh? Yo eh, suelo decir que, me, que, me, que prácticamente llevo más de la mitad de mi vida practicando nudismo. Uh -huh. Y practicando nudismo, Rubén, y haciendo del naturismo mi filosofía de vida, me gusta mucho diferenciar e insistir entre nudismo y naturismo. ¿eh? Sí. Entonces, por eso digo, practicando nudismo y por supuesto... Eh, haciendo del naturismo mmm, lo que es mi filosofía de vida. Alimentación, eh, meditación, yoga, soy vegetariana, etcétera, etcétera. Uh -huh. Por lo tanto, mmm, estoy muy vinculada al nudismo y al naturismo. Uh -huh. Por eso digo que, bueno, eh, ¿cómo empecé? Pues es que realmente a mí es que no, no, me, no me ha costado prácticamente nada. Ya te digo que fue hace ya muchísimo tiempo. Y empecé a desnudarme de una forma muy espontánea. Y por supuesto por prueba iniciativa. Claro, era en un sitio con un entorno maravilloso, en una bonita cala de Ibiza, Ibiza. donde yo <ríe> solía ir con bastante frecuencia, sí. ¿Qué añitos tendrías aproximadamente? Uf, es que si te los digo ya, <risa> muchos, muy pocos, perdón, pocos. Vale, vale. No, no, no, no 20, 20, 20 y ¿vale? Bien, bien. 20, 28, yo creo que menos, entre 18 y 20, ¿vale? Bien. ¿Qué ocurre? Pues que en, aquellas, en aquellos años, obviamente, pues se respiraba mucha libertad y respeto. Y estaba muy bien acompañada por todo lo que era el movimiento hippie. Ya uh -huh. poco más o menos te estás haciendo una idea ¿no? sí. de la época. Uh -huh. <risa> movimiento al cual pues también me enganché durante, durante un tiempo. Y bueno, he de decirte que a partir de aquella época no me he vuelto a poner ni un bañador ni un bikini. Y de hecho no, no tengo. No tengo bañador. Has hecho muy bien. <risa> Has hecho muy bien. Bueno, oye, ¿y, pero, ¿y qué tal lleva tu entorno social esto? O sea, tu familia, amigos, trabajo, eh, lo ven bien y te apoyan, o, o bueno, o no están muy de acuerdo. ¿Cómo lo ven? Pues es que realmente mmm, son tantísimos años los que llevo, los que llevo ya en esta, en esta práctica y en esta mi filosofía de vida que forma tanto parte de mí que mi entorno que mi entorno bueno mi entorno se reduce a mis hijos prácticamente, uh -huh. me, me respetan, me respetan totalmente. ¿Mm? Bien, genial. <risa> y, y, y en tus charlas en el trabajo como sexóloga y tal, ¿sabe la gente que eres nudista y lo sabe respetar? Totalmente, Rubén. Yo salí, salí como te digo, hace muchísimos años de, del armario. A mí me gusta llamarlo, salir del armario. Sí. <risa> Y no tengo, no tengo ningún tipo de, de problema. De hecho, eh, eh, pues imagínate el orgullo, ¿no? Salir en el orgullo, mm. eh, salir en Valencia. Sí. Eh, no, no, no tengo ningún problema con que se me hagan fotos, se me fotografíe, uh -huh. sé que puedo estar en montones de páginas, eh, no, no tengo ningún... No me importa en absoluto. Eso es valiente, ¿Me quedo, ¿eh? Eso es valiente. Me quedo, la parte, me quedo con la parte positiva y el mensaje. Que yo como supermodista mando. Intento mandar, claro. De todas formas, los inicios siempre a veces se eh, tornan un poquito cuesta arriba. ¿Qué ha sido lo que más complicado te ha resultado de superar? Pues es que me haces una pregunta que, que te quejé. Nada. <risa> <risa> es que es una gozada, de verdad. Mira, es que no me quiero... Es que no, va a parecer de verdad... Eh, no, no, no quiero que me veáis como como vanidosa ni como pero no, es que no, no. Es yo que... te veo como una mujer libre de verdad eh, bueno <risa> gracias sí sí sí sí me considero, me considero me considero libre efectivamente entonces no he tenido absolutamente ninguna dificultad para nada todo lo contrario enseguida eh, eh, lo llevé a lo positivo es decir lo, lo, lo agradable, lo sanador y enriquecedor, que es tanto para mi cuerpo como para mí, como para mi mente. Y, y bueno, me parece maravilloso la parte de conocer, de conocer gente encantadora, de conocerme a mí primero, por supuesto, uh -huh. y luego de conocer y, y hacer muchísimas grandes amistades. Por lo tanto, en mi caso, todo positivo. <risa> Lo único que en algún momento sí que te has tenido que encontrar con alguna situación difícil, seguramente. Nos puedes contar alguna que te haya sido especialmente desagradable? Pues es que no tengo. Eh, pues eso está muy bien. De verdad, es que es que hombre, situaciones desagradables. Vamos a ver situaciones desagradables vivo. Claro. ¿no? Eh, si lo llevamos al terreno de, de las playas, claro que vivo situaciones de, desagradables, ¿no? Uh -huh. eh, de bueno, pues un poco el, el, ese, ese acoso y esa cosificación del cuerpo uh -huh. que todavía, desgraciadamente, tenemos, tenemos nosotras, ¿no? Sí. Esas situaciones las sigo las sigo viviendo a día de hoy. Pero bueno, como, como me sé enfrentar bastante a ellas, las tengo muy controladas, pues enseguida enseguida le doy la vuelta. Es decir, ¿qué me, qué me puede molestar? como, me, como me, me molestaba y me sigue molestando y desgraciadamente va a, estar, va a seguir estando ahí por, por el planteamiento social y la cosificación sexual. Pues la típica persona que se te acerca, estás en la playa. He de decirte que además yo voy sola a la playa. Uh -huh. ¿Mm? Vuelvo a retomar mi, mi soledad. Voy sola a la playa, igual que voy sola a otras muchas actividades. <ríe> Eh, y enseguida pues te puede llegar ya alguien colocándose la toalla muy cerca uh -huh. y mira que la zona del salera hay playa bueno sí. mira, que hay, mira que hay zona de, en la debesa para para aburrirte de playa bueno pues, se te pone cerca y empieza a mirar y empieza enseguida pues bueno a lo que a lo que yo sabemos no empezar a masturbarse empezar a tocarse empezar a primero miradas y tal pero vamos eh, nunca me corté un pelo y sigo sin cortarme yo no me levanto y me voy yo me levanto, automáticamente le digo que deje de hacer lo que está haciendo. Es posible que me encuentre en algunas situaciones que se ponga un poco chulo de decir ¿pero tú qué pasa? ¿pero tú qué te crees? ¿pero tú qué me estás diciendo? Uh -huh. Y automáticamente le digo, bueno, pues voy a coger el móvil, voy a llamar a la policía si no te vas de aquí, inmediatamente. Correcto. Y automáticamente se van. Muy bien, eh, sí señora. Yo creo que es, eh, es, es, eh, es decir, es lo que hay que hacer, es enfrentarse muy eh, valiente no, sí señora no poner sí, sí, sí. la toalla y marcharme a otro lado ni entrar en ningún tipo de discusión porque este tipo de personas además eh, que no respetan automáticamente eh, tienen mucho miedo se van se van enseguida Sí, el nuestro el móvil de hecho es nuestro aliado ahora mismo. Igual que puede ser nuestro enemigo por los que nos fotografían o nos ponen en vídeos en un momento dado o porque nos puede incomodar, también es verdad que es nuestro aliado. Pero bueno, si seguimos practicándolo es porque nos ha enganchado, ¿no? Entonces, probablemente tengas algún recuerdo que cojas con un especial cariño o alguna anécdota que te haya parecido especialmente graciosa. No sé si puedes comentarnos algo así. Vamos a ver, yo tengo yo tengo momentos, te lo digo porque como de alguna forma también eh, estamos aquí en este momento, porque vamos a hablar del Día del Orgullo, uh -huh. eh, eh, yo creo que es que, que precisamente me viene, me viene a coalición el Día del Orgullo, para mí el Día del Orgullo y también el Día de, de, de la Piscina, pero sobre todo el Día del Orgullo, es, es, para mí es un, es un extraordinario, es un día maravilloso, es un día de... de de muchísimo subidón, de, de sentirme muy bien, porque es que eh, es una maravilla ver cómo yo vuelvo a las mujeres, ¿no? que, que quiero que en esta tarde este mensaje lo recojan. Ojalá, eh, lo, lo, lo, las mujeres que me estén escuchando, que sean muchas, que recojan mis palabras y que, y que pueda mmm, poner un poquito mi granito de arena también en ellas para que vaya... Para que vaya esto cambiando. Y el día del orgullo, como te digo, para mí es, es, es un subidón, es un chute de adrenalina tremendo. Uh -huh. Porque es como las mujeres que están mirando a los laterales de, de la calle, eh, te aplauden, te dicen bravo, valiente, valiente. Y bueno, este año no lo he hecho por COVID, por supuesto iba con mascarilla, pero otros años me he acercado a ellas y les he dicho, venga, venir, animaros, <risa> quitaros la camiseta. No, no, no, no, no, no, <risa> dices, no. Señor, es qué, que así no, frío. Cómo aplauden, ¿eh? Cómo, sí, sí, sí, me sí. aplauden, como diciendo "ole", ¿no? Y yo digo "ole, mm, ole", pero venga, <risa> <risa> animaros. Por eso te digo que, que, que, que volviendo un poco a, a la contestación, esos son los momentos más, más, más interesantes de, de, de, de, de, de, bueno, de la práctica del, del nudismo, ¿no? Es genial. Bueno, sí. y, también, y también bueno cuando cuando eh, en la anterior asociación. Eh, Hacía actividades que, que salían muy bien, cenar en restaurantes en, en Madrid, que, que veía que iba muchísima gente que decía, jolín, qué bien, qué maravilla, qué bien lo hemos pasado. Yo decía, si sí, esto es fácil. O sea, el, el, el, me ha gustado mucho siempre organizar actividades para, para, para los socios. Yo estoy seguro que de esta charla más de una mujer va a decir, yo quiero seguir este ejemplo. Yo A mí me gustaría tener esta valentía de hacer esto y de, y de ponerme en la situación y poder reaccionar como esta mujer, estoy segurísimo. Cambiando un poquito, eh, seguro que tienes otras aficiones porque no me gusta etiquetar a nadie ni que nos etiqueten y entonces eh, podrías confesarnos alguna afición por ahí que tengas? Uh, sí, tengo muchas, <ríe> tengo, tengo, tengo, bueno, tengo, tengo, a lo mejor no son muchas, pero son importantes para mí, son importantes para mí y para, para mi día a día. El deporte. Muy uh -huh. bien. ¿Qué practicas? Eh, la natación. Muy bien. Di diariamente, rigurosamente, una hora y media todos los días de natación. <risa> Estás en forma. Además, eh, andar, me gusta muchísimo. Uh -huh. Y el andar, suelo, me suele gustar hacerlo en espacios. En espacios en aire libre, ¿vale? Ahora en Valencia, jardines maravillosos, la playa y también, ¿no? Ando un ratito. Es que yo, además, no soy de playa vuelta y vuelta. Que voy a la playa, por eso me gustan las playas muy, muy, muy largas, en Mediterráneo, que tienes para, para andar mucho, ¿no? La montaña me gusta muchísimo también, ¿vale? Subir a la montaña, ¿no? Uh -huh. Es en plan escalada, pero... Sí, pero hacer, hacer por la montaña. ¿no? Uh -huh, efectivamente. Yoga. Y también soy muy rigurosa. Tres días a la semana practico yoga y meditación. Sí, señora. Y luego, bueno, pues eh, aficiones. Bueno, el leer, eh, pero leo todo lo que, todo lo que, todo lo que llega a mis manos, pero todo, todo, todo relacionado con la sexualidad, ¿vale? Uh -huh. Sexualidad, género, feminismos, me considero una persona feminista. Uh -huh. eh, Sí, por feminismo entiendo que es la lucha por, por conseguir muchas cosas que nos quedan por, por conseguir, ¿vale? Uh -huh. Y música, también me gusta escuchar música, todo tipo de música, ¿vale? A excepción de algo. Bueno, me, mm, depende del momento, yeah. no sé, depende del momento en el que me encuentre. La música clásica me gusta muchísimo, uh -huh. el rock. Sí. ¿Vale? El sí. Tienes pinta También rockera. Tú. Y luego, eh, últimamente estoy mucho con, con la música de los 80. Sí, se ve hombre. que estoy como, como melancólica. Porque se nota que tienes buen gusto, nada más. No te preocupes. Vale. Muchas gracias. Así que, bueno, se me ha olvidado añadir, madre mía, aficiones. Pertenezco en Valencia, estoy en un, en un coro. Ajá. En, un coro de, en un coro de mujeres feministas que se llama Donabeu. ¿Tenor o soprano? Donabeu. Eh, no, no, no, soy mezo, mezo soprano. Mezo, mezo soprano, vale. Mezo, mezo, mezo, lo más complicado, las mezos estamos ahí, ¿eh? mm. Pero he de decirte que se me, está, se me está haciendo un poquito cuesta arriba porque eh, las canciones todas son, por supuesto, con un mensaje, uh -huh. ¿eh? Men eh de, de lucha, lógicamente, y de, y de planteamiento feminista. Pero, además, he añadido que tengo un hándicap y es que son en, en valenciano. Uh -huh. Por lo tanto, me tengo que aprender la letra. Bien, mira. Aprendiendo <risa> idiomas, está bien. <risa> bueno, pero no llevo demasiado tiempo en Valencia y se me está haciendo un poquito cuesta arriba. Pero, bueno, volviendo a mi personalidad, cuando una cosa se me pone un poquito cuesta arriba, la la me, me, me la trabajo más. Se nota, se nota que en esa, eh, tienes una personalidad fuerte y eso está genial. Así que nos gustamos. Y creo que así como aficiones, no creo que haya sido ninguna más. Bueno, pues no, no está mal. Si quieres, pasamos a la entrevista temática. Perfectamente. Pues bueno, vamos a empezar con el Día del Orgullo LGTB+. Voy a dejarlo hasta ahí. Bueno, un poco de historia nació en el año 69 debido a las manifestaciones que se produjeron en Nueva York, en el que se congregó por primera vez el colectivo para reivindicar sus derechos. De hecho, el 28 de junio se ha establecido como el día principal por los altercados que se produjeron ese día en Stonewall. Estas reivindicaciones se fueron extendiendo por el resto del mundo. Y Madrid no se quedó atrás. La marcha en el 2007 se convirtió en la más importante a nivel europeo, llegando a congregar a más de un millón de asistentes. Pero fue hace nueve años cuando un grupo de nudistas se decidieron a participar en el desfile eh, como el orgullo nudista. Eh, sé que me han contado que estuviste allí en sus orígenes, ¿eso es así? Efectivamente. Oye, tú tienes tú tienes por ahí un pajarito, ¿no?, que te va... Que te va... <risa> Más de uno. Madre mía, lo quería hacer yo aquí como novedad, yo aquí me vengo a esplayar y a, y a... Tú y ya, te sabes, y ya te sabes, prácticamente el 50% de mi vida y ahora te vas a enterar del otro 50%. Sí, efectivamente. Eh, fui... Fíjate, yo pensé que eran 10, pero bueno, 9 o 10 años a lo mismo. Desde el comienzo, desde el comienzo eh, del orgullo nudista, participé con mi queridísimo, mi queridísimo compañero de, de, de lucha y, y amigo, Luis Felipe. Uh -huh. eh, fuimos los que él fue, la idea, por supuesto, partió, partió de él. Y bueno, entonces yo le conocí porque yo participaba, yo estaba en ADN, en la asociación de ADN. Uh -huh. Allí donde nos conocimos y, como digo, pues empezamos a, a trabajar juntos. Y fue nuestra nuestra primera nuestra primera salida hace hace 10 años. Diez. Esa, esa primera salida fue fue eh, impresionante. Muy bonita, muy bonita. Pero bueno, esa primera salida eh, iban cuatro, cuatro personas y yo sola, como mujer. Sí, Estoy señora. hablando hace 10 años. ¿Mm? Y bueno, y a partir de ahí... Pues he seguido participando, yo creo que, que, que, todos, que todos los años, ¿vale? <risa> eh, es que se le coge gusto, esto, esto es como un, esto es un enganche. Uh -huh. eh, como te he dicho antes, es, es, es tal subidón de adrenalina y de, y de, y de, y de, de dopamina, de, de, de, de bueno, todas las hormonas se ponen ahí, y luego es es, es, es, pues, es que es todo el mundo diciéndote bravo, todo el mundo diciéndote va, y tú dices, bueno, pero si es que tampoco es tan complicado hacer esto. Entonces, dices, uy, ¿por qué me aplauden tanto? Y esto, esto es como muy sencillo. Entonces, ya te digo que no, que no he parado, ¿vale? ¿vale? He estado participando en Madrid y, tú, fíjate, quiero recordar, yo creo que fue en el año 2016, llegamos a ser... Empezó a variar, ¿vale? Ya empezó a aumentar, ya el, el siguiente año ya había un poco ocho, nueve hombres, yo, otra, otra amiga, en fin, fue, fue oscilando. Pero el 2018 yo creo que fue un éxito. Hombre, tendría que estar a lo mejor Luis Felipe, que a mí me falla un poco la memoria, pero creo recordar que ahí fuimos en el, en el 2016, llegamos a ser 15 personas. Uh -huh. Un número maravilloso. Y ahí sí que hubo tres mujeres. Ahí, ahí batimos el récord en mujeres. Sí. Y de hecho, batimos el récord porque este año he vuelto a salir yo otra vez sola. <risas> bueno, es que todo es empezar. De hecho, también me ha contado un poquito eh, Luis Felipe que esto se ha ido trasladando a otros a otras desfiles del orgullo y que parece que está de hecho llamando mucho la atención en, en el extranjero. Ahora sí, sí, sí. quería pasar. Perdón, así sí. Sí, sí está siendo interesante. De hecho, vienen muchos amigos uh -huh. eh, de, de Luis Felipe. ¿eh? Quiero decirte que, bueno, que, que, que sigo siendo puntual. Es decir, vas a decir, bueno, claro, puntual en Madrid con Luis Felipe, que lo organiza de maravilla, se lo curra. Es tremendamente impresionante verle con, con la ilusión que pone uh -huh. y ya solamente por eso ya también para mí es, es una obligación seguir con él. Pero oh, yo me he ido a vivir a Valencia, llevo cuatro años, y quitando, y quitando el año pasado de pandemia, pues he estado dos años saliendo, saliendo sola por Valencia, sola, ¿eh? Jupi. Digo sola porque, <ríe> aunque ahora estoy en la Asociación de AMBA, de Asociación de Nudistas de Valencia, pues no he conseguido que nadie se anime. <ríe> bueno, todo será empezar. Si te parece, vamos a formular una pregunta que nos ha hecho un oyente, Chus, vale, del sí. grupo de Telegram Viviendo Desnudos, que además es un foro, y la pregunta dice más o menos así. ¿Por qué se celebra en un mismo desfile dos cosas distintas cuando precisamente lo que pretendemos los nudistas es alejarnos, en la medida de lo posible, de etiquetas de identidad sexual? Perfecto. Vamos a ver, pues yo le diría, ¿me has dicho que se llama? Eh, chus. Chus. Ah, bueno, Chus, vamos a ver, yo contestaría a Chus diciéndole: eh, el Día del Orgullo empezó, como tú muy bien has, has recordado, has hecho una, una, un buen recordatorio, empezó siendo el Día del Orgullo Gay, LGTBI, etcétera, etcétera. Uh -huh. Ya llevamos unos cuantos años en los cuales es el Día del Orgullo. El Día del Orgullo es un día de, eh, a mí me gusta decirlo y yo creo que coincidimos mucho, que no es un día para celebrar. Es un día para reivindicar. Ya llevamos varios años también insistiendo en eso, en reivindicar. ¿Qué reivindicamos? Se reivindica todo tipo de libertades. ¿Eh? ¿Por qué? Pues porque aparte de las carrozas, que este año por, por COVID no han salido, eh, ese día participan eh, ONGs, ese día participan sindicatos, participa comisiones, participa UGT, ese día participan colectivos de trabajadoras del sexo. Ese día participan delante de eh, batucadas eh, para visibilizarse. Ese día participan delante de nosotros, llevábamos una asociación latinoamericana de bailes de la época. Es decir, que es un día eh, eh, de, insisto, de, de lucha uh -huh. y de civilizarnos. Por lo tanto, eh, el nudismo es una más de nuestras libertades y como tal, así, lo, así nos pareció oportuno. Hace 10 años que, que fue el fundador y el término y la palabra fue, fue idea de, de Luis Felipe, uh -huh. eh, creo que está muy claro. Sí, ¿eh? sí, sí, queda clarísimo. Es de... un día en el cual eh, no hay nada de tema... Eh, sexual, aunque, aunque, bueno, obviamente las orientaciones sexuales están ahí uh -huh. y cada uno reivindica eh, cómo se siente, pero también reivindicamos cómo nos sentimos muchas personas y, y luchamos por, por, en este caso, visibilizar el desnudo. Sí, de hecho, un poco lo que yo he hablado con Luis Felipe, porque pues, bueno tengo buen, buen contacto con él, uh -huh. es que inicialmente esto no se hizo de una forma, por así decirlo, unilateral, sino que fue cons consensuado con la organización de, de, del Orgullo y, y ellos no, vi no, vieron, bueno, no vieron ningún tipo de problema. Y entonces, y era claro, era una oportunidad excelente para poder, por así decirlo, pasear desnudo por Madrid, ¿de acuerdo? Eh, en plan reivindicación del nudismo. En el sentido de que somos capaces de separar la, el sexo del desnudo, vale. Cosa que para hay gente que para ella es ciencia ficción. Y la forma de visibilizarlo para, para los nudistas, pues era participando en el Día del Orgullo. Efectivamente, efectivamente, está clarísimo, vale. Espero que Chus le haya quedado clara la información, pero bueno, coincido. Además, efectivamente, desde el primer año hasta este último, este último, por cierto. Eh, me dijo Luis, oye, necesita el ayuntamiento, pero es que además tenemos nuestro, nuestro sitio, no sé si este año era el número 62, zona verde, creo que era número 62, zona verde. Uh -huh. eh, totalmente organizado, sabemos dónde nos tenemos que colocar, uh -huh. delante de quién tenemos delante y quién tenemos detrás. Y necesitaban otro DNI, le dije a Luis, pues Luis, el mío. O sea que esto, y de hecho, cuando entramos, es decir, eh, cuando vamos entrando en, en, en Colón, que termina en Colón, terminaba en Cibeles, pero termina en Colón, automáticamente nos van dando entrada. Ahora va, entran nuestros compañeros, amigos, tal, de orgullo nudista. Pues, o sea que ya tenemos ahí, por supuesto, nuestro, nuestro espacio y que vamos a seguir teniendo. Te iba a preguntar que cómo has vivido la experiencia este año. Yo creo que más o menos la has contestado, pero ¿te gustaría añadir alguna cosilla? Sí, bueno, es que para mí salir en orgullo, es que ya te lo he dicho, ¿no? es, es, sí. eh, es una forma de, de visibilizar y, y de normalizar. Pero sí, sí quiero insistir que, que como mujer, que lo hago también mucho, e insisto que lo hago para que me para que me vean las mujeres, ¿eh? para, para que ellas me vean, para que ellas, para que ellas se, se animen. Y va dedicado a ellas, por eso un poco lo comentaba, cuando me gritaban valiente, valiente, yo decía, no, no me digáis valiente y, y venir, ¿no? Bueno, tengo una especie de, de lo que te digo, siempre me pasa lo mismo, la mezcla es de subidón de alegría y, y este año he vuelto otra vez a tenerla de tristeza, me preguntas de este año, uh -huh. tristeza porque vuelvo, porque vuelvo a salir yo sola. Este año sí que es cierto que una, una amiga de Luis Felipe, en un momento determinado, cuando ya íbamos por la mitad, le, le llamó, oye que me acerco. Se acercó, no quería desnudarse, se desnudó un rato, una, una, una amiga de, de Anuma, uh -huh. pero luego enseguida se vistió. Ya. Se vistió porque eh, trabajaba en un sitio que no querían que. Vamos a ver, aquí Rubén hay que distinguir que, que son, eh, son espacios distintos. Una cosa, sí, ahora sí, sí, vamos, sí, completamente. Creo que vamos a hablar de la piscina. No es pero, fácil. Bueno, no es fácil. Eh, eh, eh, son, son entornos distintos. Sí, ¿vale? sí, completamente. El entorno, de, el entorno de la calle es un entorno eh, quizás un, un poquito más heavy. Sí, sí. <risa> no, yo, o sea, más... yo, yo, de hecho, reconozco en ese sentido que soy un cobarde y no lo haría. o sea yo, Pero lo reconozco. <risa> Tengo mis límites y, y, y lo bueno es reconocerlo, ¿sabes? O sea, que no, no lo haría. Claro, por eso te digo. O sea, si lo estás diciendo tú como hombre, imagínate el tema de mujeres. Es como todavía un. un un más, no, un plus. Por lo tanto, en este caso sí que yo ahí sí que lo entiendo. Lo entiendo que es que es más difícil, bueno. más difícil todavía. Y qué es, bueno. qué es lo que has echado de menos y qué es lo que piensas que ha sobrado? O sea, por un lado, qué es lo que has echado de menos? Que me parece ya me imagino cuál es la, la contestación y qué es lo que <risas> piensas que ha sobrado? Eh... Pues quizá, por supuesto, está claro lo acabamos de decir, uh -huh. ¿eh? Mujeres, que no voy a perder nunca las esperanzas, vamos a seguir teniendo más años de... Bueno, no sé, a ver qué pasa el año que viene, ¿eh? Cuidado que la cosa peligra, pero bueno, ese es otro tema, no nos vamos a meter... <risa> ahora, ahora, ahora me cuentas, ahora me cuentas. No, no, no, no, hombre, no, no, lo digo un poco por la situación... Por, por, por, por Madrid no. por como está ten en cuenta que este año no, no se ha colgado la bandera del ayuntamiento no no no no te preocupes no te preocupes que sí va a seguir habiendo día del orgullo no. eso no me, no me cabe la duda y yo no, ya bueno. te digo que soy una persona muy católica y todo lo que tú quieras pero pero las cosas como son o sea yo... Ay, qué bien qué bien que te oiga bueno no sé yo no digo pero que te oigan los ah, lo que haya sí, por ahí sí, <ríe> Pues sí, efectivamente, eh, de menos el tema de más mujeres. Y, y, y bueno, ¿qué sobra? Pues es que yo creo que no, bajo mi punto de vista, no, no, no sobra nada. Todo está muy bien, está muy bien organizado. Hay una organización extraordinaria. Uh -huh. Y para mí está todo perfecto, fíjate. ¿No, no han intentado politizar, por así decirlo, secuestrarlo a algún partido para decir no, esto es nuestro, esto es nuestro? No ha habido eso este año no. entonces. No, no, no, no, no, yo no, no, no, no, ni este año ni, ni ninguno, ¿eh? No, no, no, no, no, no, no creo que se pueda, ¿eh? Lo, ¿eh? lo digo principalmente porque sé que habían pedido exclusivamente que no fueran partidos políticos eh, como en plan representación y con lo cual eso me, a mí me ha parecido muy positivo, de hecho. Claro, claro. Sí que ha habido, sí que me ha llamado, me ha sorprendido con, con, que además me ha gustado, ¿no? Eh, sí que he visto bastante incidencia, sobre todo cuando llegamos, hay, hay, un, hay unos altavoces, eh, el planteamiento de la ley trans, uh -huh. o sea, sí que se ha visto mucha fuerza, ¿no? Reivindicando y luchando y compañeras, compañeros y compañeros por el tema de la, de la aprobada de la ley trans, ¿no? Uh -huh. Ha habido bastante fuerza este año ahí. Pero bueno, es que a cierto punto es lógico, se acaba de aprobar ¿eh? la, la ley trans. ¿vale? Bueno, si te parece, vamos a cambiar ahora al siguiente punto del día, que es eh, la, el Día del Bañador Opcional en Lago, ¿vale? uh -huh. que este domingo se ha celebrado el domingo 4 de julio. Eh, pues eso, el Día del Bañador Opcional y en la piscina del lago que está aquí en Madrid, eh, organizada por ADN y en el que han participado pues miembros de las dos asociaciones madrileñas. Sé eh, que ha ido tanto a ANUMA como a ADN y personas que no pertenecen a ningún tipo de asociación. Eh, has participado tú en primera persona aquí también y además has vivido mucho tiempo en Madrid, con lo cual, habiendo sido socia de ADN, has estado en varias salidas de esta índole. ¿Cómo te has sentido en esta ocasión? Sí, tengo en primer lugar que decir que aplaudo que aplaudo esta iniciativa. Esta uh -huh. iniciativa creo recordar que fue efectivamente, no sé si fue ADN, FEN, FEN, ADN, pero sabes que lo sí, mismo de da la mano. que mismos. O sea. Van de la mano, sí, sí. sí que sí que sí que es una maravillosa iniciativa. Eh, me parece importantísima y lo de eso fue un éxito, sigue siendo un éxito y creo que va a seguir siendo un éxito. Uh -huh. ¿eh? El compartir espacios, eh, textiles y nudistas. Me parece que es eh, algo extraordinario, eh, ¿qué te he de decir? Pues todo, todo bueno, respeto, uh -huh. total respeto, total tolerancia, eh, mezclados, una cosa muy bonita. Es, eh, había un pequeño grupo, pero porque son amigos ya y bueno, y, y es normal que se... Pero luego como, como fuimos bastantes, eh, eso es un tema que, que comentamos luego Luis y yo y, y decía Luis, Carmen, ¿tú crees que hemos llegado al yo creo que estamos como, como el 50%, yo decía, no sé, no sé, no sé, Luis, no sé si el... Pero vamos, si no es el 50% es el 40%, sí que hacíamos como, como, como que se veía muchísima gente con bañador uh -huh. y muchísimas y muchísimas personas desnudas, por lo tanto, contenta, contenta sí, porque, porque, además... porque ahí sí que, sí, que me, sí que sigue siendo una... Una, una maravillosa sorpresa. ¿vale? La piscina del agua es, además, bastante grande, por lo que me han claro. dicho. O sea, que, que ver participación, eso está, eso está genial. Sí, sí, sí. sí. Pero... como te digo, Rubén, o sea, me, por todos los lados. Es decir, yo me coloqué en la parte de arriba, en la parte de arriba estábamos unos cuantos, nos paseamos, etcétera, etcétera. Aunque bueno, ya te digo, ¿me vas a preguntar la parte mala? ¿Te sí. ya? Yo te, te iba a preguntar, seguro que este año eh, has, has, has echado en falta la participación, más, más, más participación femenina, entiendo. Eh, a, sí, sí. ¿A qué crees que se debe que, pues, esta falta de participación? Bueno, vamos a ver, este año hemos sido cinco. Yo conté cinco, hice una apuesta con, una, con un amigo que dijo, te, te pago una caña, y luego dijo, me parece que nos has perdido, porque al principio había dos y dije, es que no vamos a llegar a tres. Venga, venga, la apuesta. Dije, oye, no hemos cerrado la apuesta. Bueno, posiblemente me escuchará, o si no, y llegamos a cinco. Yo conté cinco. ¿eh? En una media de ser aproximadamente el 50%, nudistas y, y personas con, con textiles, ¿vale? Me parece que tristemente sigue siendo un número muy, muy pequeño. Y ahora encima, insisto, ya sí que estamos hablando de un espacio eh, con agua, piscina, llámese piscina, llámese mar, pero lo mismo me da que me da lo mismo, Rubén, porque es que si nos trasladamos a la playa, pues estamos en la misma situación. ¿vale? Uh -huh. Pero bueno, volviendo, volviendo a, lo que nos, a lo que tenemos, que es la piscina de, del lago... Eche, eche de menos también bastantes mujeres. Y además, añado otra cosa, eh, las que estaban con bañador, estaban con bañador. Uh -huh. Es decir, las que estaban con bikini, estaban con bikini. Sí. Quiero decir que el bañador, pues vale, no te lo puedes bajar, pero el bikini te puedes quitar la parte de arriba y hacer topless. Yeah. Les... Estamos en una situación Mujer. difícil y yo sé que ha habido participaciones en las que no ha habido tanta, tanta gente, sobre todo público femenino, porque no querían sentirse como peces en una pecera o, o, o sentirse es, expuestos como si fueran animales de zoológico y en este sentido de hecho ha habido gente ahora que han ido han, han empezado a ir estos años y que están diciendo que esto está cambiando radicalmente ¿por qué? porque se sienten más arropados hay muchísima sí. más afluencia y también te digo para oye, animarte que en la anterior experiencia del Día sin Bañador fue bastante más, más, más público femenino con lo cual sí, yo espero sí. que esto también vaya cambiando un poquito a medida que se va pasando Sí, sí, sí, yo tengo, mira, yo soy a veces eh, doy una imagen entre mis amigos y tal, dicen, y es que, joder, Carmen, es que eres excesivamente negativa. Y yo, no sé quién le escucha esta frase, digo, no, no, no soy negativa, soy realista, ¿vale? Pero sí que a lo mejor hay veces que pongo una pincelada de, así de que dé una cierta idea de... Bueno, pues me has hecho una pregunta maravillosa. Eh, eh, ¿A qué quería yo llegar? Importantísima, importantísima. Pregunta, la participación de las mujeres, me has preguntado que es bastante sí. escasa. He dado con ella. No se me ha olvidado. Pues sí, estaba deseando que me la hicieras, Rubén. ¿Por qué? Pues eh, vamos a ver qué está pasando. Tenemos fundamentalmente un gran problema social. ¿eh? Eh, la sociedad sigue siendo, pues lo voy a decir, sigue siendo muy cruel con nosotras las mujeres. ¿Mm? Y por supuesto. Con el nudismo, pues al igual que, que, en, que en nuestra vida. No estamos en igualdad de condiciones con respecto a, a las personas que practican el nudismo. Tenemos una gran desigualdad. Las mujeres que practicamos el nudismo estamos in, en desigualdad con, con vosotros. ¿vale? Y esto es una realidad. A ver, podría hablar educación, religión, modas, costumbres... Bueno, pues sí, pues ahí estamos, ¿no? Se nos siguen colocando etiquetas que, por supuesto, no, no nos corresponden. Yo considero, y para resumir, porque esto sí que le podríamos dedicar posiblemente mucho más tiempo también, ¿eh? considero que, que las dos diferencias grandes con las que nos encontramos nosotras con respecto a, a vosotros los hombres son nuestros cuerpos, ¿eh? los cuerpos de mujeres con... Como modelos estéticos, todo el, el, el bombardeo que existe y cada vez más y cada vez más, eh, eh, chicas más jóvenes están entrando en el culto al cuerpo, uh -huh. ya con 15 años, con 14, con 13, eh, dejando de comer, eh, poniéndose votos y bueno, y luego el otro tema que también, que también es tremendamente fuerte es el, el tema de la cosificación sexual, ¿no? Uh -huh. Esta sociedad sí. tan hipersexualizada en la cual en la cual estamos viviendo. Yo para mí son estas dos, estas dos causas. Esto es un trabajo, perdón. Sí, lo que te iba a decir sí, es por preguntarte. ¿eh? O sea, sí, cuando hablas sí. de, la, de la desigualdad eh, y hablas del culto al cuerpo y la cosificación sexual, yo creo que esto, por desgracia, esto ya se ha extendido también a los hombres. O sea, el culto al cuerpo nos vemos cada vez más sumergidos en, en este ámbito y la cosificación sexual pasa a tres cuartas de lo mismo, sobre todo, además, en la gente joven. Eh, yo, por lo que estoy tratando de ver, por, por desgracia, esta, esta desigualdad se está, yo creo que se está perdiendo, pero se está perdiendo. Para mal, o sea, para peor, porque en vez de eh, igualarlo en el sentido de, de no tener tanto culto al cuerpo y tanta consificación sexual, lo que estamos haciendo es traernos a todo el género masculino a, a, a este terreno, con lo cual es bastante complicado, sí, es bastante complicado sí. de superar. Sí, sí, totalmente de acuerdo, Rubén, totalmente de acuerdo, obviamente. Eh, también eh, ya están los hombres entrando en ese culto al cuerpo y también están entrando en... Pero pero sí que, eh, y no de verdad, y no es por, por quedarme yo por encima, ¿no? sino, sino quizás por, por, por, por ver la realidad con una gran objetividad como mujer, como mujer que lo, que lo, que lo he vivido, que lo, que lo sigo viviendo. Mira, eh, está clarísimo lo que estás diciendo, pero vamos a quedarnos con lo que pasa a día de hoy. A día de hoy seguimos siendo minoría en las playas, a día de hoy seguimos viendo en las playas muchísimas parejas que él está desnudo y ella eh, o está con bañador o está con la parte de abajo, a día de hoy seguimos siendo minorías en las asociaciones y a día de hoy se nos ve poco, se nos sigue viendo poco, ¿vale? ¿Y, y crees un poco, por resumir lo que me habías dicho, que es por el tema del culto al cuerpo y la cosificación sexual, entonces. No, no, no, no, la culpa de todo esto es lo social, es la sociedad. Sí, sí, no, no, pero, no, vale eh, sí, pero sí, sí. La, la sociedad que, que enfatiza más el culto al cuerpo y la cosificación sexual que otros tipos de valores, por así decirlo. Hombre, claro, porque a nosotros nos también, también históricamente, y no hace falta tampoco que hagamos mucha historia, a nosotras se nos ha machacado más, la iglesia nos ha machacado más, uh -huh. tapa eh, no enseñes, eh, no sé qué, no sé cuántos, etcétera, etcétera. Es decir, que eh, todo eso, eh, eh, ten en cuenta que todo ese bombardeo es muy difícil quitarlo. Uh -huh. Es decir, luego, claro... Tenemos, eh, eh, es un, yo como, como digo, ¿no? eh, vamos a ver, este es un trabajo que tenemos que hacer nosotras como mujeres. Está clarísimo. Este trabajo es nuestro. ¿eh? Por supuesto, necesitamos de, de vuestra ayuda. Clarísimo. Y más en asociaciones y más en espacios donde estamos compartiendo muchas cosas importantes. Y que tenemos en común, que es la libertad. Pero este trabajo es un trabajo que tenemos que, que, que, que, hacer, que hacer nosotras. Por lo tanto, nosotras somos las que tenemos que, que de construir. De construirnos para construirnos. ¿eh? Pero claro, para de construirnos tenemos que perder miedos, tenemos que perder prejuicios. En fin, tenemos que trabajarnos eh, muchísimos aspectos. Tenemos que trabajarnos la autoestima, la uh -huh. seguridad, sí. ¿eh? perder miedos, enseñar nuestro cuerpo. En definitiva, ¿eh? Eh, querernos. Es que yo... <risa> es que querernos un poquito más y, y aceptarnos como, como somos uh -huh. por eso es es que es que está es que está claro porque la sociedad, desde luego mmm, coincido totalmente contigo esto involuciona y no pinta bien ni para ni para hombres ni para mujeres ¿eh? vale, ¿por entonces... qué pues porque más ten en cuenta perdón ten en cuenta que hay un mercado hay un mercado tremendo a nuestro alrededor sí. que se está ganando millones y millones y millones de euros en todo, tanto en todo, nuestros todo, cuerpos, todo. utilizando nuestros cuerpos, como, como, como en la alimentación, como tomate, como haz, como como, como todo. Como los gimnasios para los hombres, como los, los, los no sé si se llama ciclarse, estos que van a los gimnasios y se ciclan y uh -huh. se toman. Y, bueno, esto es un mundo que está dando... Coincidimos muchísimo dinero y esto no se va a dejar. Está todo claro lo contrario. que todas las buenas ideas se desvirtúan. O sea, por desgracia, todas. O sea, Además, incluido en el feminismo, esto también está pasando. Y, y es una desgracia porque eh, no al final te, te fías de que si dejas a tu hijo en manos del de, de gimnasta, de, o sea, del, del, del profesor de judo, pues sí, te tienes que terminar fiando, ¿vale? Porque no todo el mundo es malo. Pero sí, es bastante, es bastante complicado. Pero por resumir, ¿Cuál dirías tú que son las claves un poco para animar a las mujeres a que participen más? Así de forma más o menos resumida. Para resumir, que, sí. sean, que, que sean valientes, que pierdan, que pierdan los miedos. Uh -huh. ¿Vale? Pero para eso, para eso eh, aprovecho también. Eh, eso tiene una fórmula y la fórmula es que trabajemos mujeres con mujeres. ¿Mm? Uh -huh. Eso tiene, eso, eso, bueno, yo estoy, yo estoy en ello. ¿Vale? Tenemos entre nosotras que, que, que hablar, tenemos entre nosotras que... Yo de hecho ahora estoy, estoy en contacto con mujeres de Latinoamérica y tenemos que cre, crear red, crear red de mujeres, crear red de, de mujeres nudistas, para que se nos unan ahí mujeres. ¿Por qué? Pues porque tienen muchísimas dudas, tienen muchísimos miedos y esos miedos y esas dudas las tenemos que que hablar entre nosotras. Sí, yo creo que además si sí, efectivamente yo viendo una persona tan fuerte como tú, con una persona que tiene además esta, estos conceptos y estas ideas tan claras, eh, el que una persona, una mujer que no se atreva a practicarlo, pero el que le gustaría el hablar contigo, yo creo que le ayudaría mucho. Y en ese aspecto yo de apoyo completamente. O sea que, que sí, yo creo que entre vosotras mismas es un buen comienzo el empezar por ahí y el hablar libremente y sin ningún tipo de tabú de todo esto para naturalizarlo lo, lo más posible, desde luego. Sí, sí, sí, sí, es que es que es que tenemos que empezar hablando nosotras, es decir, porque es que si no el, el eh, eh, eh, para ayudar, para ayudarnos, uh -huh. ¿eh? para eh, te tienes que querer, pero pero vamos, yo te voy a decir que he hecho para quererme yo a ver claro. si te vale mi práctica, ¿vale? Porque si no, eh, ni libros ni, ni, ni la sociedad menos, claro. ¿vale? ¿Y, una, y sobre una... todo también, aquí hago un pequeño llamamiento, un SOS a, a, a vosotros como, como personas, bueno, no en tu caso, por supuesto, pero a, a las que sí que me da un poco de pena, ¿no? A las, a las parejas que veo que van, que van a la playa y, y bueno, eh, aunque, aunque esta realidad de culto al cuerpo también esté llegando a, a vosotros. Pero sí que hay más facilidad para esa primera vez quitarse enseguida el bañador, esa desinhibición, ¿no? Uh -huh. y, que, y que esta persona no le diga, oye, yo te voy a ayudar, escucharla, comprenderla, darle su tiempo. Que yo creo que ahí también falta un poco de pequeño guiño de esas... De esa otra parte de la pareja. Ahora, o del amigo, o del compañero, o del marido, o del quien sea. Ahora, ahora vamos a pasar a esa pregunta. Pero antes te quería hacer yo otra pregunta, porque si sí es verdad que, o sea, el primer paso, yo creo que es el fundamental, que ese es el que tú has dicho, ¿no? El, el que tú has dicho, que os juntéis, que empecéis a hablar todo este tema con cierta naturalidad. Para mí hay un siguiente paso, ¿vale? Para mí. Eh, que es empezar a hacer actividades, actividades juntas eh, en el que yo hay sí que tampoco veo mucho problema. De hecho, yo creo que puede ser una ayuda el que haya hombres, hombres de confianza, obviamente, y eh, a las que has podido tú asistir, ¿cuáles de estas actividades has visto, has visto tú que hay más más afluencia femenina? ¿Afluencia? Eh, o sea, está, ¿te estás sí. refiriendo dentro de las asociaciones naturistas? De las actividades que tú haces o que propones o que hacéis, ¿cuáles son las que más participación femenina tienen? Es que yo realmente voy a recordar un poco cuando estaba en ADN, bueno, igual que, esto, que ahora estoy en AMBA, vale, uh -huh. que de hecho también un poco, por eso me ha parecido importante el que, el que en AMBA creamos la, la imagen de del grupo de mujeres, importantísimo. ¿eh? Grupo de mujeres, grupo de jóvenes, es importante tenerlo. Pues es que realmente no, no hay diferencia. ¿eh? Las mujeres asisten a las actividades exactamente, exactamente igual. No es que haya una no, más que les apetezca más o, o otras menos, sino que... No entiendo que no se trata de, de, fíjate, no se trata tanto de actividades para mujeres, ¿Vale? Se trata de, de, de, de atraer mujeres a las asociaciones y una vez que estemos ahí, darlas primero seguridad, uh -huh. arroparlas y ya cuando seamos un número importante. Es que tampoco se ha podido llegar a hacer, Rubén, porque tampoco somos un número tan importante ni en las asociaciones tampoco como para decir, oye, chicas, vamos a organizar esto dentro de la asociación. Por ah. lo tanto, a ver si te lo puedo preguntar en un año y me puedes dar un poquito más de estadísticas. <ríe> Ojalá. sí, porque, porque el grupo de mujeres de, de AMBA ha, ha venido para quedarse. Uh -huh. eh, eh, está siendo los principios un poquito duros, pero <ríe> porque de momento estoy yo sola <ríe> en el grupo de mujeres. Pero seguro, seguro, seguro, de aquí al año que viene, cuando hablemos, te diré, tenemos... Fíjate qué montón de socias tenemos en la, en la, en la asociación. Uh -huh. eh, fíjate, por no volver a... Tenemos que hablar de nuestros eh, amigos y colegas, y, y, y bueno, que tenemos muy claro lo bien que lo están haciendo de Cantarriján, uh -huh. en Cantarriján. Eh, eh, cuando me contacté con, con, con Nagar, con la vicepresidenta, para hacer la charla que hice, de, de, de, la charla que hicimos ¿no? de, sí. de, de mirada de mujer en el tema del nudismo, eh, hay paridad en la junta directiva. Hay el mismo número de mujeres que hombres. Es algo, mm, o sea, de mi larga vida en el nudismo y en las asociaciones, bueno, tampoco he estado en muchas asociaciones, tampoco hace falta estar en muchas. Ha sido ADN y ahora AMBA, pero... Eh, sí, sí, no sí, ha sido 30%. activista 100%. 100%. <risas> sí, pero, eh, eh, vamos, nada, nada. En las juntas directivas eh, no, no aparecen... Mujeres por ningún lado. O sea, con eso ya te puedes hacer una idea de que eh, tenemos que quitar muchas cosas de encima también, uh -huh. eh, tanto hombres como, como mujeres. Lo que digo, desconstruir eh, y, y hacer más guiño, hacernos más guiños entre, entre todas y todos. Uh -huh. Oye, y un poco lo has adelantado antes, ¿vale? ¿Qué crees que los hombres pueden hacer, ¿vale? O en qué pueden contribuir de alguna forma para la integración de la mujer. Ya me has dicho que las parejas, por ejemplo, que animen a sus mujeres a que, bueno, pues a que participen de, del nudismo. ¿Pero qué otras cosas crees que pues, se pueden hacer? ¿Cómo, cómo el hombre puede en, en este aspecto contribuir? O sea, yo, yo parto siempre de la premisa, ¿vale? Eh, que la participación de la mujer eh, en el nudismo eh, tiene que partir ¿no? de las mismas mujeres, o sea, como personas libres que son y como adultas que pueden tomar sus propias decisiones. Pero, ¿en qué pueden ayudar un poquito más los hombres? Pues mira, si es que si salimos de la palabra nudismo y lo llevamos a, a nuestro día a día, es exactamente lo mismo. Uh -huh. Es decir, eh, ¿en qué pueden contribuir los hombres a día de hoy eh, en, en, en aportar para que las mujeres vayamos consiguiendo muchas cosas que aún no tenemos conseguidas, ¿vale? Ni en puestos de trabajo, ni en, en paridades, ni en igualdades en, en, en, en el tema familiar, ni en la casa, etcétera, etcétera. Es exactamente lo mismo. Es intentar, eh, no digo yo que haya un 50%, ¿vale? Pero sí que haya una especie de complementariedad. Complemento, ¿vale? Reparto de tareas, ¿vale? Eh, pues en el nudismo es exactamente lo mismo, es decir, yo voy a ayudarte porque sé cuál es tu problema, tu problema es que a lo mejor te ves mal, ¿eh? no te estás viendo bien, te ves incómoda, sobre todo si empiezan a pasar años, que bueno, pues a todos se nos cae todo, nosotras lo de que se va cayendo, ¿vale? El pecho y todo, pues en ese momento hay que... Hay, hay que eh, Compartir eso y, y dar mucho cariño y decir, pero si yo estoy igual, si a todos nos está pasando lo mismo. A nosotros se es nos decir... caen también las cosas, si es que es así. <risa> lo has dicho tú, no lo he dicho yo, ¿eh? <risa> no, no, es que por eso. Yo es que cuando cuando son iguales, o sea, a las mujeres se le caen las cosas, a los hombres también. Y ya está. Es decir, no sé si me explico, ¿eh? sí, sí, es sí. llevar nuestra realidad como desigualdades, ¿eh? Uh -huh. en, en... En la situación actual que vivimos las mujeres, que todavía nos queda mucho por conseguir, mucho por conseguir, llevarlo al nudismo. ¿vale? Sí. Pues eso que, que, que, que muchos hombres, ¿eh? ahora, ahora se llama un poco el tema de, bueno, de la, lo que se llama las nuevas masculinidades, ¿no? Las masculinidades igualitarias, uh -huh. todo esto estáis haciendo, este gran esfuerzo, que es un esfuerzo extraordinario que me parece interesantísimo que estáis ahí preguntándoos muchas cosas, que os estáis preguntando por qué, uh -huh. por qué yo el machismo, pero por qué yo tengo que tener esto tan integrado, esto del machismo, ¿vale? Todas esas preguntas tan importantes que os estáis haciendo, ahí ya está viendo un guiño importante, un guiño para hacia también nosotras, ¿eh? como te digo. Yo tengo como, que reconocer... Como... Que yo no me reconozco como machista vale o sea no, no no lo veo desde ese punto de vista porque creo que no se me ha educado de hecho así y porque procuro eh, repartir tareas y, y, y poder expresarnos eh, con cualquier persona y digo con cualquier persona de hecho a mí me gusta más hablar más de personas que, que de géneros ¿no? y, y a ver con todo este tema del machismo, eh, que también tengo yo, pues también mi opinión, pues me recuerda a unas palabras que escuché del periodista eh, Antonio Manfredi ¿vale? en un programa de podcast que se llama Sumando Podcast, donde él habla sobre su teoría del 15 y me explico un poquito. vale. O sea, siempre va a haber un porcentaje de personas. Simbólicamente es el 15 Olvídate del valor. vale, Pero que ese 15 vive ajena a las normas, a cualquier tipo de normas y a cualquier tipo de educación porque sencillamente se la pelan, o sea, no escuchan, no atienden ya está. Personas que fuman en sus embarazos, que conducen habiendo bebido, se, bebe, habiendo bebido en exceso, otros que se niegan a vacunar a sus hijos o que se creen que están por encima de las mujeres y que pueden hacer con ellas lo que quieran. ¿vale? Y, y, y, lo, y lo malo de esto es que siempre los ha habido y siempre pues lo, lo, lo va a ver y, y ojo que está muy bien, muy bien perseguir utopías, pero también tenemos que ser realistas y pienso que actualmente, actualmente viviendo en la sociedad española. Estamos en una sociedad privilegiada en libertades, derechos e igualdades. Ojo, por supuesto, muy mejorable, todo muy mejorable. Pero cuando yo veo ciertos discursos por ahí donde criminalizan al hombre por haber nacido hombre, creo Ajá. que se le está haciendo un flaco favor a la causa feminista por eso en mi programa pues intento un poco en la medida de lo posible hablar de las cosas que precisamente nos unen vale que son mucho más fáciles de gestionar que estar dedicándonos punto por punto a todo el mogollón de cosas que nos separan por supuesto totalmente de acuerdo no sé si eh, me has oído decir creo que lo he dicho un poco al principio eh, me considero feminista Ajá. pero <risa> Feminista, totalmente, estando totalmente de acuerdo con lo que dices tú. Uh -huh. ¿Eh? Yo soy una feminista de los años 60, de la época de, es que de es la libertad. Es que esa es muy buena. Y, y, hay, se nota y, que hay, y la y vieja ahí escuela. Me, y, ahí me, y ahí me he quedado, ¿vale? Sí, sí, sí, e insisto, sí. insisto. Estamos para sumar, no para dividir. Uh -huh. Y repito, como feministas necesitamos, creo que lo he dejado claro. Por eso sí, hablamos un sí, poco sí, de sí. las cosas. Por eso me he referido al tema de las nuevas masculinidades. Me parece importantísimo eh, que no es tu caso, por supuesto. Posiblemente, además, entiendo que tu pareja también es nudista, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí, lo es. Pero, pero bueno, que podía no es que... haberlo sido, pero bueno, que lo es. Lo vale, vale, pero te quiero decir que, que, que es que es, que es en, en, no tiene por qué haber ninguna diferenciación en el nudismo como, como en, en, en, en, lo que, en lo que yo soy como persona a lo largo de, de mi vida y de mi forma de pensar y de mi forma de vivir. El nudismo está ahí porque es. es, es otra, otra filosofía, es otra historia, la tenemos ahí, vamos cogiendo lo que vamos queriendo coger. Pero que en el sentido de las nuevas no masculinidades me refería que sí que hay hombres que están, que están ya diciendo, a ver, ¿cómo ayudo? Lo, sí. Tú lo acabas sí, sí, de decir, sí, sí, oye, ¿qué podemos hacer nosotros como hombres en el tema del nudismo? Pero y ojo. yo te contestado pues lo mismo que se hace... En la vida diaria. Pero ojo, decir, porque a, a mí me gusta, me, gusta me gusta hablar de personas. O sea, y porque si yo veo. Sí. Porque te digo, si yo veo a una mujer que. Como como ha pasado, ¿no? En una playa, que se le pone un, un señor delante a masturbarse, ese señor va a tener una, una charla conmigo bastante interesante y no va a salir uh -huh. bien parado. Pero es que esto mismo, eh, un, una persona serpico en el grupo de Telegram de Viviendo Desnudos, pues nos contaba justo lo mismo, que dos hombres en el pantano de San Juan pues le estuvieron incomodándole y acosándole hasta que no tuvo otro remedio que irse a otro sitio eh, eh, donde, donde, donde estuviera más concurrido, ¿vale? Para sentirse más protegido. Con lo cual, es un problema de respeto, de respeto entre personas. Sí, sí, sí. Totalmente. Y, y, y en ese aspecto, eh, que, a veces cuando... Eh, o sea, porque es verdad que por, por números, estadísticas y todo esto, pues, obviamente eh, los más débiles salen más perjudicados. Eso es así. Pero... Prefiero seguir hablando de personas en ese aspecto. Y, uh -huh. eh, ojo, eh, con todo el respeto que tengo al feminismo y, y a lo que tú me estás contando ahora mismo. Uh -huh. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo, totalmente, sí, sí, bueno. es cierto. Si quieres, vamos despidiéndolo, vamos despidiendo el programa. Ay, yo me quedo con ganas de mucho más. <risa> Bueno, bueno, con una condición de, sí. que, de, de, de, que, de que nos volvamos a de que volvamos a coincidir. Sí sí, sí, sí, sí, sí. Probablemente, además, no me quede otra porque estoy preparando un programa de sexo y nudismo eh, desde uh -huh. una opinión personal y no profesional. Y probablemente alguien me pida que, alguna opinión más profesional como puede ser la tuya. Así que no sé si tendrás alguna cita o frase más que me puedas <risa> decir. Bueno, mira que, he tenido, mira que he tenido que decir, madre mía, y ahora, y ahora, bueno, pues voy a utilizar, eh, está esta un poco, he hecho una especie de ensaladilla, ¿vale? Porque sí que tengo una frase, pero esa, la, la ensaladilla quiero decir que me la he traído al nudismo, ¿vale? Uh -huh. Y es mi noche, es una frase con la que además eh, encabezo un poco mi, mi WhatsApp, eh, mi perfil de WhatsApp, y es, eh, para triunfar hay que arriesgar. A mí me gusta, me gusta me gusta bueno. mucho esta parte, ¿no? Uh -huh. Claro, ¿qué pasa? Que yo he hecho la ensaladilla, entonces, traída al contexto naturista y sobre todo dirigida a todas las mujeres que, que espero que nos estén escuchando y que nos oigan, o que ojalá sean muchísimas, pues digo, si te arriesgas a quitarte el bañador, habrás conseguido tu triunfo de ser una mujer valiente y libre. Muy buena, muy buena. No, no sé. <risa> Hay una, una, una mezcla, ¿vale? Y, bueno, y simplemente, nada, ya un poco para terminar, sí volverte un poco a, a insistir en lo que te he dicho, ¿no?, sobre todo que estamos trabajando, que, que, que sé que no sigo sola, que sé que que hay que vamos a ser muchas más. Sí. Y que te he dicho no que estoy en contacto con mujeres de Latinoamérica para, para crear una, una red, una red de mujeres. Genial. Con sororidad y para, y para entre todas seguir, seguir luchando, como vosotros también. ¿eh? Oye, se me ha hecho Así. corta a mí también la entrevista. O sea, y de verdad <risa> que ha sido un pedazo de placer traerte al programa. No sé si te gustaría bueno eh, despedirte de, de la audiencia o, o no sé si en ese sentido te gustaría decir algo más. Bueno, pues eh, primero a ti otra vez, repetirte las millones y millones de gracias por su supuesto felicitarte, creo que no lo he hecho al principio, me he metido ya en la presentación y no te preocupes. es importantísimo, es importantísimo también lo que estás haciendo tú, uh -huh. eh, poniendo voz a, a, a, al nudismo, dejándonos expresarnos, eh, me parece súper importante y súper potente tu, tu programa y de naturalmente POP y bueno, y sobre todo agradecerte, pues eso, que nosotras también... Poner voz a, a, a nosotras con, como mujeres y, y nudismo. Y bueno, y que este debate eh, sigue estando ahí, como otros muchos que vamos a seguir teniendo. Así que lo dicho, muchísimas gracias primero a ti y luego a, a todos los, y todas los que nos están escuchando. Pues a ti por participar. Voy a ir despidiéndome. Bueno, primero los anuncios vale eh, la asociación Cantarriján, este fin de semana tiene la travesía nudista en barco que ya me gustaría ir en concreto el 10 de julio de 11 y media a 6 de la tarde. A Anuma propone el día de picnic de nudista opcional en Buitrago el día 10 de julio a partir de las 12 y ADN organiza la sesión de yoga al desnudo el domingo 11 de julio de 12 a 1 para socios y miembros de otras asociaciones. Volvemos a tener piscina nudista en Madrid el día 18 en la piscina de Aluche. Mujeres nudistas, animaros, poneros en contacto con las asociaciones si os apetece, ir acompañadas o incluso... Me ofrezco voluntario para poneros en contacto y os presento a personas que van a ir y tienen mi plena confianza. Yo en este caso no voy a poder asistir porque me voy con mi familia a tomarme unas, unas vacaciones estupendísimas al camping en el Portus. Así que tardaré unas semanas en publicar un nuevo episodio. Como dijo Terminator a los policías de la comisaría, volveré. Hay muchas más actividades. Por desgracia, no puedo poner enlace a todas porque, ya lo he dicho en mis redes sociales, YouTube me lo censura si en cualquiera de esta web se muestra cualquier tipo de desnudo, aunque esté pixelado. Así que os animo a entrar en las webs de vuestras asociaciones más cercanas y que consultéis sus, acti sus actividades. Antes de despedirme, recordaros que podéis encontrar todos los episodios del programa en Evox, YouTube y TuneIn